El nivel de conciencia 1, de acuerdo al libro Ser Coach, tiene que ver con una frase bien interesante de Albert Einstein. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Qué te dice esta frase? Esta frase te, te ayuda a abrirte a nuevas posibilidades o campos de acción para generar un resultado distinto. De tal manera que generamos una acción, tenemos una realidad y un resultado distinto De tal manera que si nosotros nos damos cuenta De que la realidad que tenemos en este momento No es la que queremos o la que requerimos Somos conscientes de que requerimos generar acciones distintas Sin embargo, no necesariamente podemos cambiarlas Y en muchos casos requerimos ayuda de alguien más Y es ahí donde llega el coach o llega un terapeuta o llega eh, alguna persona que te puede, un consultor, o un mentor que te va a poder llegar a ayudar para generar esos resultados que deseas. A este nivel de conciencia lo, lo podemos encontrar tanto en el plano personal como en el plano organizacional. Y lo único que estamos haciendo es precisamente generar un resultado de ser conscientes de que cómo nos comportamos y las acciones que tenemos ahora nos están llevando a los resultados que tenemos en este momento. Que si queremos cambiar esos resultados, pues tenemos que generar nuevas acciones y estrategias. Te invito a darle like si te gustó este, esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Nivel de conciencia 1, de acuerdo al libro Ser Coach.